Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora Pintora y seguimos con la demo de Detective Pikachu. ¡Seguimos! No, que so no es que sospechemos de vosotros, pero ¿podríais darnos una pluma? Muchas gracias. Da gusto cuando colaboran contigo. Vale, de, de Starly no es. Vamos a preguntarle a Morgro. No lo hemos visto. No, ¿No sabéis por casualidad dónde se, se la habrá metido? Dice que seguramente habrá ido a buscar algún objeto brillante que le encanta coger todo lo que reluce y llevárselo al nido. ¿Y dónde está ese nido? ¿Qué? ¿Que quizá el ipun lo sepa? Muy bien, es decir, que está en el área... Que en esta área hay un ipun y vamos a buscarlo para preguntarle al respecto. Muchas gracias. Vale. Yo creo que no hace falta, pero vamos a hablar con... Con aquí, con el puchena. Ah, míralo ahí. <ríe> ya vi el iPhone. ¿Qué ha dicho? Te en paz, que está jugando. A ver. iPhone. Ipum. Eh, hey, iPhone. Ipum, queremos hablar un momento contigo. ¿Ah? lo ha espantado así no va a haber quien hable con este iPhone. Sí, ojalá este puchena se calmará un poco pues si sí. vamos a hablar con puchena ¿Qué ha dicho que la dejemos en paz que solo está jugando qué tal ¿La pluma? ¿sabe a qué Pokémon pertenece esta pluma? totalmente negra yo creo que este o espera a lo mejor de o también en no tengo idea, que era el muscro, contra. Suele una bandada de tres revoloteando por aquí les gusta posarse sobre las ramas, las mesas y los bancos. Quería preguntarle acerca de una mucro, ¿es verdad que hay una por esta zona? Sí, aunque es típico durante el día se vaya volando por ahí, a menudo también la veo peleándose con los aipum. Vale, o sea, se pelean. Ipum. ¿Dónde están los Ipum? Pues tienen uno ahí mismo, en ese árbol del frente, pero mientras este Puchena esté cerca ladrando no va a dejarse caer. Han estado así desde que los puchenas se mudaron a este parque hace poco. Y ta, ya, ya hablé contigo. Venga. ¡Mallena! ¡Uh! Venga, a ver qué me dice, me vas a solucionar algo. Dice, ¿qué tal Mallena? Queríamos hablar contigo un momento. Mayena. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué sucede? Dice que ya es la hora de la siesta, pero que uno de sus puchanos todavía no ha vuelto. Parece que hasta que no regrese, el que está ahí ladrando no quiere ir ni oír hablar de dormir. Vaya, ¿Quién diría que los Pokémon también tienen tantos problemas como nosotros? No te preocupes, que si lo, que si lo vemos, le diremos que vuelva inmediatamente. Hasta luego. Paso a preguntarle, que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hablar con él... Voy a tener que preguntarle al Mayena. Puchena. Así que suele juguetear por las flores y los arbustos de allí. De acuerdo, prestaremos atención por si vemos algo. Dime, primero hay que ocuparse de Pujena, ¿Cómo, podría, ¿cómo podríamos tranquilizarlo? ¿Con, ¿Convencerlo? No creo que nos haga caso, creo que lo mejor será encontrar al otro. Pues sí, mira, si tú lo dices, para que me pregunte. ¿Y dónde está el otro Pujena? El otro puchena estará en el quinto pino ¿no? eh, Es un juego de, de buscar... Mira el iPhone aquí 500. <ríe> Hacer cosquilla con la pluma, dice A ver si esto funciona cuchu, cuchu, cuchu. Nada Vale ¿Dónde está el otro puchena? Dime No te cortes, hombre Habla conmigo cuando quiera. Tienes que perder mi señal. Sí, ya lo sé. Dale, <risa> gracias, Pikachu. me duerme y vuela tienes razón, Tin, antes dejado escapar a los sospechosos oye, que tú tienes tanta culpa como yo me sabe mal haberlos espantado, he dicho que, sepas que se llamaban Pidaf ha dicho que se llamaban Pidaf, son muy bonitos a que sí, me alegra que ver que no soy el único que sabe apreciar su gracia sin, sin igual ¿Acaso es la primera vez que ves uno? Aquí los hay montones. Sí, donde yo vivo no hay ninguno. Ah, no eres de aquí entonces. Supongo que los Pokémon de, de Rain City te, te parecerán la de exóticos. Por cierto, tenemos que traer como sea esos Pidath. ¿Por qué no lo preguntas a ese tipo? A este será. ¿Eh? Pidaf. ¿Qué podemos hacer para que vuelvan los Pidaths? Están acostumbrados a mí, así que si le doy de comer al piste seguro que regresan. Al piste, dice. Sí, lo puedes conseguir en la cafetería del parque. La cafetería, eh, lo tendré en cuenta, muchas gracias. ¿Qué? ¿Vamos a poner al piste? Ay, <risa> Ya está. El Scrafty. El niño que juega al fútbol. Y a ver dónde está el amigo del Puchiena. Aquí hay algo que se mueve, espérate. Aquí hay un Taylor. A ver... ¡Tepig! Un tepig. Me gustaría hablar contigo un momento. ¿Qué hacía escondido? Por cierto, ¿qué estabas haciendo ahí escondido? Oh, así que buscaba vaya. ¿Y qué has, has encontrado algo interesante? ¿Me lo das? A ver. Mm, es una moneda muy bonita, gracias. ¿Le hablo sobre la pluma? ¿Te suena algo de esta pluma negra? ¿Eh? ¿Que no es para comer? No, ni siquiera es un. Coll ni una. ¡Buf! Por poco se nos come la prueba. Dice que le suena de algo, pero que no está seguro de qué. ¿Y el collar? ¡Ay, no! ¡Qué pesadilla! Collar. ¿Cómo un collar? ¿No lo habrás visto por aquí? No, no se come. Vale, supongo que no la pisto. <risa> Ay. El Tepi se lo quiere comer todo. ¿Dónde está Puchena? ¿Dónde está el otro Puchena? Ay, pero estará por el otro lado. Dar más vueltas que nada. Adiós, Pidaf. Yo sé ya quién es el... Yo sé que es el Murcrow, ¿vale? Porque es el único que tiene la pluma negra. Lo que pasa que no sé por qué tantas vueltas. Pero vamos. Vamos por aquí. A ver dónde puede estar el otro... Puchiana. A ver... Mañana. Puchena. Así que el otro suele juguetear por las flores y lo, o los arbustos de ahí. De acuerdo, prestaremos atención. Flores y arbustos de ahí. No, pues yo no veo nada. De ahí, ¿de dónde es ahí? posible que está aquí atrás, ¿no? Hay una flor aquí hay otra flor por aquí. Una ¡Ah! Me moví. Flores y arbustos de ahí. Ah, mira, creo que es aquí. Cuchenas. Ah, pero bueno. Pikachu, lo hemos encontrado. Oye, pequeño, tu madre te está buscando, ¿sabes? Y es hora, y, y ya, ya es tu hora de la siesta. Pues ala, vamos al lago. A ver si ahora duerme en la siesta tranquilamente. Oye, el juego está entretenido. No es que sea mmm, el superjuego del año, pero está entretenido. Vale, ya están aquí sobándola. Mira cómo duermen. Parecen dos angelitos. Mejor no les molestamos. Sí, dejemos que duerma. Vamos al la pum Ahí, PUM. Hola. ¿Qué? ¿Ya está más tranquilo? Ahora que los puchenas están durmiendo. Mira qué bien. Eh, ¿Peleas con Murkrow? ¿Qué problema tenéis con Murkrow? Por lo visto siempre os estáis peleando. ¿En serio? Así que el otro día estaba jugando con un amigo y os subisteis al árbol donde el Mulcrow tiene un nido. Como Mulcrow es muy territorial, no, hizo un, no, no le hizo mucha ninguna gracia y, nos, y os atacó. Y desde entonces en los iPods y Mulcrow no os podéis ver ni en pintura. Exactamente. Nido de Mulcrow. Así que el, en el árbol grueso a la orilla del lago, ¿eh? Muchas gracias. a la orilla del lago en el árbol grueso, será aquí no este, este esa mira del nido de up el nido de Yeah. So, si vamos a investigar, voy a take a look. Let me know if it comes back. Right, gotcha. Se made las manitas. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí Wow, oh, here we go. Hey Tim, found something. Oh, oh is that... Pikachu? It's Murkrow, watch out. ¿Eh? Oh, yeah. <laughs> <laughs> Thanks for breaking my fall. You're a good cushion. Look, it's the evidence we need. Vale, o sea. Si pulso A, estando dentro de lo amarillo, lo hubiese cogido. Pero como lo pulse antes, falló y entonces el resultado es otro. En vez de recogerlo con las manos, se cayó encima de mí. Lo logramos. Sí, el esfuerzo ha valido la pena. Vamos a comparar las plumas que tenemos. Let's do an interrogation. Uh, all right, I get it. I'm sorry I entered your nest without asking. Anyway, you fought with Apom, right? You didn't, huh? Tim, why don't you show it what we found? This feather is yours, right? It was Lion next to the a -palm that fainted. Alright, so it was you. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? McCrawl. McCrawl. McCrawl. You lost it during the fight. That's a very lame excuse. McCrawl. McCrawl. McCrawl. McCrawl. And now you're saying it was someone else, but... El que tú Si hemos de creer lo que dice Murkro había, había burmi en el árbol junto al que se desmayó ese Aipom. Vaya, ahora que por fin damos con murgo, resulta que volvemos a la casilla de salida. Yo no diría eso, tío. Hemos, log hemos logrado hacernos con más información. Y yo estoy seguro de que al final daremos con el collar. O sea, puedo estar aquí días buscando el jodido collar. <risa> Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Ahí están los Burmi. Pues algo me dice que no voy a poder encontrar nunca collar. <risa> y que aquí se acaba la, la, la demo. Pero bueno, eso queda como tráiler, está muy bien. ¿Oye? La verdad que está... es intrigante, o sea... Tienes que preguntar mucho, tienes que hablar mucho, pero tiene, tiene pinta de que te puedes pegar horas y horas para poder terminártelo. Uh, Mewtwo también sale. ¿Dónde estará el collar? Podrás descubrirlo en la versión completa. Puedes transferir los datos guardados a la versión completa del juego a través del menú del título. Pues nada, hasta aquí el probando la demo de hoy, que sería en este caso de Detective Pikachu. Espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no está suscrito puedes suscribirse aquí abajo a la derecha. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!